Hola amigos de 5 Minutos de Gnosis, hoy nos encontramos nuevamente y les quería contar un cuento, trata sobre un cantero, un cortador de piedra, que vivía trabajando en la piedra con su cincel y un día pasa por la casa de un comerciante, ve la puerta abierta y ve un montón de lujos y cosas que tenía ese comerciante y dijo, qué rico, qué lindo sería ser como este comerciante, tener tantas posesiones. Y bueno, un día en la vida llega a ser un comerciante poderoso y iba por la calle caminando y ve un funcionario que iba caminando con toda su comitiva, con toda su seguridad y entonces él pensó, qué bueno estaría ser un funcionario poderoso y llega ese día donde él se convierte en un funcionario poderoso y se sienta y le daba el sol en la cara, lo quemaba, y entonces mira el sol dice, este sol qué feroz, qué poderoso que es, qué bueno estaría ser sol. Y bueno, se convierte en sol. Pero al sol lo tapa una nube, entonces él dice, entonces está mejor ser nube y desea convertirse en nube y a la nube, en, cuando ya él es nube, se la, la arrastra el viento y él dice bueno entonces quisiera ser viento y cuando se convierte en viento arrasa con las casas con los árboles y se siente poderoso hasta que se encuentra con una um, algo grandote que sopla sopla y no lo puede mover y se da cuenta que es una roca entonces desea ser una roca y dice ahora sí, soy poderoso nadie me va a mover nadie me puede y siente el ruido de un martillo y un cincel y cuando mira ve un hombre, un cantero que lo estaba moldeando entonces amigo, este cuento nos trae una reflexión de que uno tiene que buscar crecer interiormente y no eh, seguir siempre esa ansiedad de buscar en lo material, en lo externo eh, la vida la debemos aprovechar para poder cultivar nuestro interior para descubrirnos en nuestro interior y no perdernos en las banalidades porque el ego siempre nos va a poner eh, deseos y deseos y deseos, y siempre vamos a dejar el crecimiento espiritual para cuando tengamos tiempo, eh, cuando en realidad, y, y buscar detrás de lo material, detrás de lo que nos hace bien exteriormente, cuando en realidad lo que tenemos que buscar es el crecimiento interior. Bueno, amigos, esta reflexión las quería compartir y los saludo hasta los próximos micro. Gracias.